Hoy se recuerda el Día del Árbol en nuestro país y para ello han iniciado con importantes actividades a tempranas horas también de esta jornada en todo el territorio nacional, pero en Sucre, una actividad muy particular que ya se viene realizando durante todas las gestiones, pero también en diferentes épocas del año. En esta ocasión, pues les daremos a conocer en esta campaña a la cual han participado instituciones, además de voluntarios, estudiantes, la población en general que se ha dado cita para poder plantar 30 mil arbolitos, pero en 30 minutos. Todos los detalles a continuación. Desde Sucre, junto a nuestro compañero de trabajo, Daniel, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido, es un gusto que nos esté acompañando. ¿Cómo está Lorena? Buenas tardes, buenas tardes a todo el país. Así es que sí, el día de hoy, eh, una actividad que ya eh, por tercer año consecutivo se ha ido realizando, el plantado de árboles. Hace eh, un par de años se realizaba el plantado de árboles de 10.000. El año pasado con 20.000 y bueno... Eh, eso, por treinta mil árboles en, en 30 minutos, es lo que se ha llevado adelante esta actividad, en diferentes zonas, eh, áreas verdes, más que todo recuperadas por parte del municipio y bueno, se ha podido lograr prácticamente sembrar eh, diferentes especies de árboles en, en distintos lugares. Eh, decirles que bueno, se ha movilizado a bastantes unidades educativas del nivel primario, como también del nivel secundario, además de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, y casi el 90 y 80% de los funcionarios públicos, tanto de la alcaldía y la gobernación de Chuquisaca, quienes a participar en esta actividad en el transcurso de la mañana. ¿Aproximadamente cuántos son los voluntarios que han estado formando parte y las zonas también en las que se ha estado trabajando y plantando estos 30 mil arbolitos? Eh, son alrededor de cinco zonas en diferentes lugares y distritos acá de Sucre. Hablamos de por lo menos unas 5.000 personas quienes han podido participar de esta actividad. Como te decía, han suspendido las clases para poder ir hacer esta acción social de, de más que todo, apoyar a la naturaleza y poder fortalecer, más que todos, los pulmones de nuestro planeta. Eh, es a raíz de los incendios que se ha dado en diferentes eh, sectores de nuestro país. Daniel, hoy se recuerda el Día del Árbol y esta campaña también es eh, para fomentar el cuidado eh, de los espacios verdes eh, para que la población también eh, tome mayor responsabilidad, además de conciencia, para el cuidado de la madre tierra, de los espacios verdes, de los árboles, entre varios aspectos. Pero no solamente esta jornada, sino a lo largo de toda esta gestión también eh, se vienen realizando este tipo de actividades, ¿correcto? Sí, evidentemente en diferentes actividades o diferentes eh, ocasiones del año se hace esta actividad, esta actividad, pero además de eso, al margen de plantar, cada mes eh, los voluntarios van a llegar a las diferentes plantas eh, en las diferentes zonas también, para que bueno no solamente quede una acción de plantar, sino también hay que ver eh, el proceso que tienen que seguir estas plantas hasta que vayan a crecer. Perfecto, gracias Daniel, estaremos atentos también a las diferentes actividades que se estén cumpliendo, no solamente durante esta jornada, este mes, sino hasta que finalice esta gestión. Muchísimas gracias, ha sido un gusto que nos esté acompañando y por supuesto actualizando todos estos datos. Hasta la oportunidad Lorena. Bien, estas son las actividades importantes que se han estado desarrollando durante esta jornada en Sucre y por supuesto continuaremos informando no solamente lo que está ocurriendo desde este sector del país, sino en todo el territorio nacional. Cuando son las 14.48 es momento de hacer una nueva pausa, guárdenos unos instantes, ya regresamos.